ingresamos en nuestro cuarto bloque con un espacio que a nosotros nos encanta y sí, le dijimos supuesto. ya te extrañábamos sí, le vamos también. a dar la bienvenida a la Laura Pirrone, nuestra psicóloga bien que bien nos Ana. trae un tema muy interesante, bienvenida nuevamente Ana, bienvenida. ¿cómo estás? Bien, contenta de verlos también. Bueno, Gracias, un placer enorme para recibirte. La energía femenina que hay en mí ese es el tema y nosotros en el corte le preguntamos ¿Por dónde lo vamos a llevar? Porque realmente podemos pensar muchísimas cosas claro. Con respecto a este tema que nos ha traído Ana Laura En principio, ¿qué es la energía femenina? ¿Hay una energía femenina, una energía masculina? ¿De qué hablamos? Bien, bueno, está bueno esto de poder diferenciarlo Porque muchas veces se confunde esto de ¿Qué es la energía femenina? Eh, creemos que la energía femenina solo las tenemos las mujeres uh -huh. Y esto es un error, ¿no? Uh -huh. Eh, es importante aclarar que cualquiera sea nuestro género sí. O cualquiera sea nuestra orientación sexual sí. Todas las personas, seamos hombres o mujeres Tenemos, habitamos dentro de nosotros Tanto la energía femenina como la energía masculina Ajá. Generalmente hay una que está más desarrollada que otra Más predominante claro. quizás Exactamente, Ajá. una es la que predomina Entonces Bien. está bueno poder conocerlas, tomar conciencia Para Ajá. poder ver, bueno, cómo es esto y cómo las puedo integrar, ¿no? Bien. Cómo puedo conectar con las dos. Perfecto. Por ahí vamos a diferenciarlas para que la gente pueda uh -huh. también darse cuenta cuál es la que predomina en mi vida, cómo funcionan la cotidianidad, uh -huh. desde qué energía. Eh, la energía masculina tiene que ver más con el hacer, ¿no? Uh -huh. Con la acción, con pasar a la acción. Esa gente que es súper activa, que está todo el día. Eh, trabajando, del trabajo se va al gimnasio, del gimnasio se va... ¡Ay, ¿La creo verdad, que Clari? tengo eso! <risa> Ay, ya lo que clarita, tengo. <risa> tengo. Me <risa> parece Clarita, recién la veíamos cantar a Clary ahí, a con pool. un millón de actividades uh -huh. y siempre esto, no con un objetivo, Ajá. con una meta, eh, con mucha iniciativa, con un proyecto. Uh -huh. Lo femenino tiene que ver más con la pasividad, sí con la quietud, con la tranquilidad. Con no tanto el estar todo el tiempo en movimiento, sino con la capacidad de espera, eh, el poder vivenciar las cosas en cámara más lenta, uh -huh. el disfrute, ¿no? sí. el estar presente en, en lo que hago. ¿sí? Lo masculino está ligado al pensamiento, ¿no? uh -huh. a lo racional. Esa gente que está mucho en la mente, sí. en donde pienso, racionalizo, hay una uh -huh. forma muy lógica, ¿no? Lo femenino está ligado a lo emocional, uh -huh. al mundo de las emociones, al mundo sensible, al sentir, por supuesto, uh -huh. en contacto con el cuerpo. ¿Y de dónde surge esta denominación, esto de, de dividirlo quizás en, en femenino, en masculino? Por ahí un poco el, eh, pensemos que esto tiene que ver con, con un sistema patriarcal, claro, ¿no? con la sí. historia. Sí que a través de, lo, de, de la historia y a lo largo de la evolución de la humanidad uh -huh. se han puesto en valor estos aspectos, los uh -huh. masculinos, ¿no? Ajá. La fuerza, el poder, sí. la dominación, la competencia, el uno por encima del otro, uh -huh. ¿no? Hay una autora que habla de una tercer fuerza que ella dice que es la energía de la dominación. Y esta es la energía un poco del patriarcado, ¿no? Eh, que no tiene que ver con lo masculino, tiene que ver con yo por encima tuyo, ¿no? con el pisoteo, con uh -huh. de alguna manera desvalorizar, minimizar lo que tiene que ver con esto que hablábamos que es lo femenino, ¿no? Uh -huh. Lo masculino siempre está ligado hacia el afuera, sí. ¿no? Al, hacia el contacto con un trabajo, con un proyecto, con un otro, uh -huh. lo femenino... Es cuando podemos volver hacia adentro, uh -huh. la introspección, uh -huh. ¿no? cuando yo puedo ver cómo estoy, qué siento, qué necesito uh -huh. Y eso a lo largo de la historia ha estado muy cuestionado y uh -huh. no ha habido mucho permiso uh -huh. ¿no? Ana, ¿y en qué nos suma, por ejemplo, conocer, como recién decías, la disponibilidad que tenemos de nuestra energía? Si tenemos más energía masculina, femenina, ¿en qué nos suma? ¿Cómo lo manejamos eso? Eh, cuando estamos funcionando más en un polo que en el otro, uh -huh. internamente estamos desestabilizados, hay Ese. un desequilibrio energético, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, tanto hombres como mujeres cuando estamos muy masculinizados, eh, ¿cómo lo vemos en lo cotidiano? Personas que trabajan todo el día, sí. que no pueden parar de pensar que llegan de una actividad y hacen otra, uh -huh. cansadas, ¿sí? uh -huh. personas que están muy agotadas, tanto física uh -huh. como psíquicamente, el estrés, por ejemplo, claro. es una señal de que por ahí estamos muy masculinizados en nuestra forma de funcionar, ¿no? uh -huh. gente que no logra disfrutar, la gente que por ahí dice, llegue el fin de semana y no sé qué hacer. ¿No? Uh -huh. O llega el fin de semana y tengo que mandar un mail y me termino trabajando. Claro, me pesa estar tirado en el sillón claro, viendo una película. Dice, no, ¿cómo puede ser? Tengo que hacer algo. Sí y, sí y en el lado opuesto, si tenemos muy predominante quizás esa energía femenina, ¿es como falta de iniciativa quizás? Sí, tal cual. La, la, estamos como primero y principal hundidos en lo emocional. Mm. ¿no? no es que hay un contacto, nos hundimos claro. en lo emocional. Entonces va a haber mucha angustia. Muy pesado, mucha falta de energía, Sensible. falta de motivación, uh -huh. no logro encontrar un proyecto, dirigir la acción. Tal vez tengo voluntad para algo, pero no puedo ir hacia eso. ¿no? Entonces acá uh -huh. es donde vemos lo femenino, pero en el en el otro extremo, no esta pasividad en donde no hay una introspección en donde okay. veo qué necesito, qué quiero, cómo me siento y lo integro con lo masculino okay. y me muevo, ¿sí? Claro, claro. los dos polos hay... son malos. Sí, claro. Los extremos... Hay que buscar como un, un equilibrio, un punto medio para poder combinar esas dos sí. energías, ¿no? Justo eso les iba a contar, ¿no? Hay, un, hay una metáfora que me encanta que es cuando pensamos en el espermatozoide que fecunda el óvulo, mm. ¿no? El espermatozoide representa esta energía masculina. Sí. El Ajá. movimiento, la energía, la fuerza sí. va hacia el óvulo, ¿no? El óvulo está receptivo, está Ajá. esperando también, ¿no? A la espera y, y cuando se produce esta integración entre el óvulo y el espermatozoide justamente hay una transformación Ajá. y esa transformación tiene que ver ni más ni menos con la vida, ¿no? Exacto. Entonces esto de pensar qué sano que es poder conectar con lo femenino, poder darnos ese ratito de, de habitar toda esta energía uh -huh. y desde ahí pasar a lo masculino ¿no? y cuando sí. me cansé de lo masculino y trabajé mucho y estuve todo el día afuera o todo el día con gente, sí. está bueno poder volver a casa. Sobre todo, eh, Ana, yo creo que le cuesta un poco más a los varones por el modelo social en el que vivimos, no la, la estructura. Uh -huh. a, al hombre le cuesta ser sensible, le cuesta es, sacarse ese chip de, de estar todo el día haciendo cosas y de sí. no calmar un rato, ¿no? ¿Vos sí. lo ves de esa manera? Sí, pero fíjate que hoy las mujeres estamos súper masculinizadas. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Hoy es muy habitual... La mujer que sale muy temprano de su casa, trabaja todo el día, vuelve a casa, cocina, lleva a los chicos a la escuela, eh, lo lleva, sigue trabajando, ¿no? Esto de... Y no se dedica tiempo para ella. Exactamente. Uh -huh. Ni hombre ni mujer, ¿no? Esto claro. de poder parar, eh, vamos a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para empezar a conectar con esta energía uh -huh. femenina? ¿Cómo la despertamos? Porque está ahí. Sí, uh -huh. Tal vez está dormida, está en silencio, pero está disponible para nosotros. Número uno, contacto con las emociones. Esto que acabas de decir, Clary, es fundamental. Pasamos muchísimo tiempo escapando, Ay, sí. ¿no? eh, desconectando uh -huh. de, de si tengo angustia, me voy al gimnasio y la tapo. Si estoy enojado, tú... ¿Cómo algún nos gusta problema? patear los problemas no, y, y, no, y, no, y no hacernos cargo Ay, de, sí. de nuestra salud mental? Porque, ¿qué pasa? Si a mí me duele la panza, bueno. Me tomo algo para que.. Si, si ese continúa, voy al médico. Y con nuestros problemas de acá, medio que no hacemos el mismo ejercicio, no ¿viste? Lo no dejamos pasar. Sí, sí. y Lo ese topamos. es otro punto, conectar con el cuerpo, uh -huh. ¿no? Poder escuchar esto, me duele la espalda. Estamos en una era de muchísimos problemas psicosomáticos, ¿no? Eh, gastroenteritis, sí. dolores de cabeza, uh -huh. problemas lumbares, cervicales. Bueno, ¿qué me está diciendo este cuerpo? Uh -huh. ¿Qué necesita el cuerpo? La energía femenina tiene que ver mucho con la intuición, ¿no? Uh -huh. Con poder saber sin sé cómo sé, ¿no? Uh -huh. Y este saber viene de las emociones y viene uh -huh. también del registro corporal, uh -huh. ¿sí? Otro tip fundamental, ¿cuál sería? Crear momentos de quietud, ¿no? Lo importante que es parar hoy, que estamos en este mundo tan. Fugaz, tan vertiginoso, tan del todo ya. Uh -huh. El poder sentarme a comer, sentarme a tomar un mate, uh -huh. poner un ratito música, disfrutar de ver la montaña, de, de estar en, en un jardín, de uh -huh. salir al parque, parar, vos recién decías, la mente, uh -huh. ¿no? Y conectar con otra parte desde esta sabiduría. Uh -huh. Y el último que es muy importante tiene que ver con poder habitar. La vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Todas las personas y los seres humanos, desde la humildad, es importante que nos podamos reconocer vulnerables, ¿no? Uh -huh. no sufrimos, tenemos conflictos, uh -huh. tenemos dolencias. Claro, hay veces que por no querer mostrarnos débiles, viste que eh, directamente somos una piedra y, nos y nada nos sucede. Y llega un momento que eso... Termina explotando, ¿no? Sí, sí repercute hasta físicamente muchas sí. veces. Sí, emocional. nosotros terminamos explotando. Uh -huh. Y esto es lo que tenemos que entender en esto que vos preguntabas recién, uh -huh. ¿cuál es el beneficio? El beneficio es el autocuidado, la autoconciencia, la transformación personal y tener una relación de más calidad, primero y principal, con nosotros mismos. Claro. Y si eso lo podemos trabajar, vamos a tener una relación más sana con el otro. ¿no? Claro. Uh -huh. Pensemos que hoy a nivel social... Estamos muy polarizados, ¿no? Uh -huh. Esto, la guerra, el, los problemas laborales, los problemas sociales, las situaciones de violencia, hablan de esto, ¿no? De esta energía de dominación uh -huh. que parece que se va encima de las otras y no nos deja conectar con el amor, ¿no? Uh -huh. Porque la energía femenina, lo fundamental uh -huh. es esto, ¿no? El amor condicional, esa ternura que me hace conectar con el otro, que uh -huh. me lleva a poder empatizar con vos, a poder acompañarte, a que podamos construir, a que podamos cooperar, uh -huh. ¿sí? a que podamos eh, ser compasivos uh -huh. también con lo que nos está sucediendo a todos. Tal cual y a disfrutar, como decía me gusta rescatar eso, porque hay veces que hago proyectos que me gustan, mi trabajo me hace súper feliz, tengo los amigos que quiero tener, pero el momento se si me va... Sí. Así como así, ¿viste? Decís, no, pará, eh, no lo disfruté, no lo viví como, como corresponde sí. por estar pensando quizás en lo que iba a venir o en esa otra actividad que tenía que hacer. Sí. Y, y se trata de eso, ¿no? De disfrutar las cosas que uno hace. Sí, y este es un re motivo de consulta, ¿no? El, tengo todo, tengo trabajo, tengo familia, sí, estoy pero, mal, no va feliz, fantástico, pero la paso mal. ¿Qué ¿no? me falta? Triste. ¿Qué me falta? Esto: conectar con lo que tengo, uh -huh. ¿sí? habitar lo que tengo, disfrutar de lo que tengo. Perfecto, Total. Y también creo que por ahí sentimos culpa, ya sea por la rutina, la vorágine en la que vivimos Del trabajo, el tiempo ocioso, sentimos culpa Vos decís, no, podría estar trabajando, tengo que hacer tal cosa, tengo tal otra Y no disfrutás ese tiempo libre, que también es súper necesario, como vos comentabas Sí, sí, ese tiempo de nada, en donde de esa nada va a surgir la creatividad Que también uh -huh. es uh -huh. un aspecto femenino, ¿no? Ah, que puedo hacer, uh -huh. eh, pintar, dibujar, cocinar, claro. eh, crear algo nuevo Bueno, esa creatividad desde esa intuición y desde esa escucha interna, tiene que ver también con la energía femenina. Excelente, me, me encanta. Bueno, Gracias. ojalá este tema eh, te haya tocado, te, te haya servido como herramienta para empezar a trabajar ¿no? ese equilibrio, buscar el disfrute buscar las emociones, pero también la actividad eso que, que, que nos pone bien pila para encarar y, y concretar los proyectos que queremos. Sí. Ana Laura, un placer como Gracias, siempre. Ana, placer. Gracias. Te queremos ver más seguido Ya, sí. va, ya voy a volver Un placer, de como Gracias. siempre Mira, ahí tenemos el Instagram en pantalla de nuestra psicóloga, por si quedó alguna duda al tema, que le quieras preguntar por cualquier otro motivo de consulta, le dejas un mensajito de allí Ana Laura te va a estar respondiendo Muy bien, muy claro Muy claro, sí, muy claro el tema, me encantó Está buenísimo Perfecto. Y me sentí muy identificada sí, es que siempre Con tema son temas que, que trae Ana Laura Es tremendo con Que uno se siente identificado y está bueno, porque es la forma también de, de tomar conciencia y decir bueno, por ahí acudo al profesional o voy a hacer hincapié en tal tema Por supuesto es